Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video de God of War En este video les voy a enseñar a Cómo conseguir las armaduras perfectas eh, Del modo Plus eh, Estas armaduras no se pueden conseguir en, el, en la partida normal Porque esto es como un DLC Y pues no, no necesitan pagar ni nada Y pues la partida Plus Es, es la misma historia Solo que ya tienes todo, todo lo que obtuviste Yo en la anterior partida, estúpida, eh, tu rápido, experiencia, tu dinero, todo. Y pues me voy a callar un momentico de para de que vean la cena. Que... ¡Padre! Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente. ¡Aquel del tronco blanco! Uh. Azul. Oye, parece que eres listo, niño. porque eres niño, no? ¡Ah! ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Brock. <risa> <risa> Yeah. no me vas a creer, pero uh, esa hacha que tienes la hice yo mismo, mi hermano y yo. Un buen trabajo, así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla con cuidado o se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. ¿Entonces qué dices? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? ¡A ver! ¿Quieres que la mejore o no? Muy bien... Espero ver una mejora. Uh, sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. ¡Pero el talento era todo mío! ¡Mira! Y bueno aquí ya tendremos acceso a la tienda Entonces vamos a darle en fabricar Y ahí ya están las como las armaduras perfectas Que pues solo está por el momento la, del, la de la túnica de bacalao Y pues repito que no se puede desbloquear en el, en la partida normal Y pues hay, aquí también hay armaduras para treus eh, Creo que hay nuevos escudos Y ya Encantamientos también hay. Y creo que también tales manes. Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! Bueno, y aquí nos preparamos para pelear, entonces ya nos vemos. Listo, aquí ya terminé con la criatura, entonces vamos a volver. Y no les mostré esto, pero... Eh, le aparece como un favor ya que como tenemos los los materiales en la anterior partida pues todo esto se, se guarda en esta partida plus y aquí pues está la armadura mejorada de, del viajero sin embargo eh, necesitamos un material eh, que no estaba en la anterior partida que se encuentra en los cofres en eh, los cofres rojos nos va a dar algo que se llama como no me acuerdo el nombre que pero creo que es scap algo así Listo, entonces les voy a mostrar donde yo abrí uno Entonces, bajamos por acá En esta eh, En estas cadenas Y ahí va a estar el cofre Y pues nada, si les gustó el video Denle me gusta, suscríbanse al canal Compártanlo, y nos veremos en otro video Chao